Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Berta Villegas ¿De dónde es usted, mi señora? Del Cantón Maná. ¿Cuál era la enfermedad que usted padecía? La diabetes ¿Cuántos años fue diabética? 14 años Cuénteme, en estos 14 años que usted padeció esta enfermedad, ¿cuáles eran los síntomas que sentía? ¿Cómo se sentía? ¿Cómo le venía agobiando esta enfermedad? Me sentía bastante adolorida, no me placía caminar, no me placía hacer nada de las cosas en casa Me sentía que acostarme y cerrar mi vista y no abrirla más cuando yo la conocí, usted había perdido bastante peso. Usted estaba muy delgada. ¿Cómo está ahora? Cuénteme. Ahora ya me siento ya subida de peso, me siento bien, hago mis cosas. Me dejé ya sola. Ya no estoy ya sentada, acostada, ya no, gracias a la, a la medicina natural, que es la moringa. Cuénteme, ¿cuántas inyecciones se me ha puesto hasta ahora? Diez. Diez inyecciones. Sí. ¿Podemos decir que está curada de esta enfermedad que se llama diabetes? Sí, yo me siento curada. Qué bien. ¿Qué le recomendaría usted a los pacientes que nos están viendo? Que pongan fe en la moringa porque es una planta tan curativa. Yo me siento bastante mejor de lo que yo he estado. Me siento sana y salva para el Señor. Qué bueno. Estas palabras alientan para seguir adelante con la medicina. Cuénteme, este, ¿de qué cantón me dice usted que es? Del cantón La Maná. Del cantón La Maná. Usted es oriundo de aquí, vive aquí, ¿no? Sí. Bueno. Estas son las palabras de una paciente más, una paciente curada con la medicina natural, la medicina de la moringa. Queremos enviar con este video un saludo, un saludo a nuestro director nacional, el doctor Nixon díaz Loján, director de los médicos naturistas del Ecuador, allá en la ciudad de Loja, donde tenemos nuestra sede. Un gusto saludarles, un video más para todos nuestros pacientes que nos están viendo y aquellos que desean ingresar al tratamiento, quieren curarse, porque Moringa, la planta de la vida, la medicina que combate más de 300 enfermedades, existe y está para curar. Un gusto, buenas tardes.